bárbaro, podría cortar un poquitito, estamos oh, todos curados. ¿no? Se acuerdan ¿verdad? de esto? Estábamos es tenía pelo. yo ¿Te hablaba teléfono, así que por favor. Ah, ¿sí? ¡La rara, ra, ra, ra, ra, ra. ¡Oh! Esto la soy, Grito. ¿Cómo, ¿Cómo está, ¡Ros! Las imitaciones que hacés me vuelven loco, la de Mateico, ¿cómo es la de Mateico? Amigas y amigos, qué lindo, qué fenomenal, les digo. Qué bueno, El tipo estaba hablando y ya se entra a volver loco. Lo no sé tú, pero claro. yo no dejo de no nada. Espectacular. Tío. Te voy a ver ya ¿sí? sí. no mal, parque. Un abrazo. Nos vemos, Rosito. Una barbaridad. Suerte, viejo. Perdón, no te podía ir pero otro lado. Perdóname. Rimmel Barrongú, ¿se acuerda? Argentina. Espectacular. Sí, me vio. Sí, me vio por la patina. We're giving a big welcome, so we're looking forward to going back. Michigan, Michelle, acá. The been for <inaudible> Le manda saludos de mi bobby you for you de argentina tóquese un tema maestro remember me it's for you tóquese un temita para usted yo remember me up de aquí le dije yo for you eh, tóquese un tema eh, for you for you de aquí no que my mother lo sigue oro bueno déjenlo poco con michael jackson eh, ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Acá estamos listo. Gracias por todo. No, muchas gracias, eh. Hasta luego. Muchas gracias. Suerte. Listo. Muchas gracias, eh. Detenido. Primicia de Crónica <risa> Televisión a las 16 y 57. Venezuela. Figuretti detenido. Esto me huele más. Uff, esto y esto te duele mal, es terrible, esto es neutro, neutro. Sí, ¿qué hola, hola, hablamos como no el cine, ¿qué tal? Bueno, tal. Hola, hola. deprisa, deprisa, vamos, estamos llevando... A... Acá no pasa nadie. No, perdón, <risa> escuche, estamos llevando amortiguadores para proa. Sí, caño de escape para proa. Acá propa. no pasa nadie. ¿Cómo que no? Tito, te estamos traciendo no me deja pasar acá.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 Ponemos de pie porque es un honor para nosotros recibir a Alfredo Gustavo Messi.